Pampita y Nicole Neumann protagonizaron un incómodo reencuentro. Son dos de las modelos más lindas de Argentina. Una es morocha y la otra es rubia, ambas tienen estilo propio y son protagonistas de una elegancia particular. A pesar de la belleza natural de cada una, lo cierto es que Pampita y Nicole Neumann no tienen empatía y lo demostraron a lo largo de los años. Recientemente se encontraron en un evento y demostraron una vez más, la poca química que existe entre ambas. Las divas presenciaron la tradicional fiesta de fin de año que organiza la revista Gente y compartieron presencia con destacadas figuras del medio, entre ellas estaban, Zaira Nara, Mary del Cerro, Agustina Casanova, Esmeralda Mitre, Valentina Senere y muchas figuras más. A pesar de la diversidad de famosos, el detalle de la nula relación entre las modelos se evidenció a lo largo de la noche. Para disimular la situación la producción ubicó a Esmeralda en medio de ambas, quienes en todo momento se mostraron súper sonrientes. Sin embargo, un detalle las dejó en evidencia, el mismo tiene que ver con el tradicional brindis. En el momento del chin-chin, Pampita y Nicole brindaron con sus compañeros pero se ignoraron mutuamente, evitando chocar las copas entre ellas. Sin embargo, ellas siguen con sus vidas y disfrutan del gran presente laboral y personal. La rubia y la morocha disfrutan de la playa. Sol y arena y aprovechan de la compañía de sus parejas para recibir mimos y comenzar el 2019 con energías recargadas. Pampita fue una de las que más se animó a compartir el gran momento que atraviesa, la modelo se reconcilió con Pico Mónaco y compartió en las redes sociales algunos de los románticos momentos que disfruta con el extenista.